¿Qué sabor vamos con la cumbia árabe Aquí va Vámonos con sentimiento amigos mis amigos del Face? Terremos el litoral. Diego Flower, es de cumbiamper. Como dice la cumbia árabe. Esto es sonido nancy, vámonos. El rey de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. <música> Venga, venga, la cumbia árabe La música hecha en México, 100% Move in México Cachito, vamos Otro cachondo, porque ya se acabó. Es el ritmo de la cumbia árabe. Oye, ese órgano. Es un órgano azteca. Venga mi ritmo, como dice, ahí va. Ya se va, ya se va la cumbia, agoniza, ya se va la cumbia árabe, cumbia árabe,